Señores, volvió Papá Sonido ¿Qué es el Papá Sonido? ¿Pero quién es el Papá Sonido? El Alfa Cristian Casablanca que, Ah, yo creo que era el ah, Alfa Ah, el, ¿el maestro? El maestro El maestro Amigo de Hennessy No, yo no No, yo no lo maestro La <ríe> no, no, verdad Ahí fue que te di, ¿vale? Con ese fue que te compraste la agua Cristian Casablanca con problemas con su rival de carrera Santiago, Santiago Matías, Matías señores. No, es con dos, con el tipo de rival de carrera y con Santiago Matías, o sea, con ellos dos. Sí, con, perdón, con ellos dos, con el tipo de rival y Santiago Matías. Ya ustedes saben que... El hay video, maestro, hay un video. Hay un videito. el maestro estaba un poco callado <risa> y no le gusta a la gente que esté callado. Sí, sí, no no. ha sido rico, dice el maestro. Mírenlo, ay, audio, por favor. Si tú eres multero, ¿cómo le voy a multero, qué otro roboso? Si tú te vas a el tranquilo, tú no tienes nada, tienes la nalga raja. Tú no tienes nada. Y Alexander, la iglesia, ni que va dinero, ni que, que hablándome de dinero. En cambio, no me pueden hablar de dinero. A mí no me pueden hablar de dinero. ¿Tú me Mira, mira, a mí no me <risa> pueden hablar de dinero, mira, mira. No me <risa> del programista que tiene un año y medio ganando dinerito hablando de imparate por la fecha para la carrera mira mira por la fecha para la carrera mira mira mira el dinero que no tengo que me está llevando el diablo mira mira no tengo no tengo he pasado hambre que estoy <risa> Así yo <laughs> Yo quiero conocer al maestro, por favor. Que ¿El maestro hacía no, falta en la red. Baby. No, el maestro hacía falta, sí, porque el maestro. Por él, él, pero él, pero él, ahora es con el tipo que hizo la competencia a la vez y con sí, Santiago. A, no sé por qué dice Santiago Iglesias. ¿Por qué es con focos, Porque él no tenía ¿Quién problema. ¿Quién fue su rival no, de okay. en aquel entonces? ¿Qué les está hablando? Alessandra Iglesias. Alessandro Iglesias. Hizo He la competencia de vehículo y vaina. Disculpen mi ignorancia, que no sigo ese tipo de gente. Sí, yo señor. lo que no entiendo es. Por yo siempre le comento, maestro. menciona. Vamos a escuchar lo que dice. Mira. En 1992, no cuando los raperos, ni los cantantes, ni los merengueros, hasta los presidentes del país y los expresidentes no tenían nada. Adrián Salcedo era millonario en dólares. 93, 94, 95. Cuando tenían todos los muchachos de ahora pantaloncillo en su casa, sucio. Y descalzo en el patio, Adrián Salcedo vivía en Miami, en mansiones, en aviones, en Lamborghini, en Ferrari, en Viper y en todos los lujos, carros y accesorios. Se lo he enseñado en todos los TVT, en todas las fotos. Y la gente que me conoce de mi edad lo sabe y los millonarios de aquí lo saben. Entonces unos muchachitos ahora que han salido hace un año y dos años que se compran un carrito y una jeepetica. Entonces ya se creen, y que están en un radito, en un programa de radito de televisión, ya se creen que son famosos y que son duros, los rangos se respetan, el tiempo, la trayectoria de una persona se respeta, Entonces eso se respeta, Todo eso. eso se respeta, por eso existe cabo, existe sargento, ¿qué más sigue?, Teniente. No entiendo, señores. ¿Y qué ¿Y que él se cree que por ser rico tiene una, una trayectoria? Es rico todo el tiempo. El maestro ha sido rico todo el tiempo. No sabía que se denominaba... ¿Por qué, denominaba... qué menciona de no, un programita? No, no. De no, radito. Oye, como lo minimiza, radito. Ese hombre, un radito, Lo chiquito Qué alto ese señor tiene su ego? Ese hombre, Adrián, Adrián Salcedo, que se llama Cristian Casablanca. Señores, volvió a encender las redes porque dijo un video también que no dejan tranquilo que él está bien así tranquilo pero de una vez quieren echarle fuego y ahí está Ay, no un hombre ríes. que le perdió el amor de dinero y el respeto ¿eh? no, yo no entiendo por qué él le tira a los foques Entonces, no, no ahí, sé por qué hay, tiene problemas con, ahí ahí con, con Santiago el maestro el maestro es una cura una uno se ríe con el maestro en las redes sí. sociales pero a veces el maestro sí, es se paga no le no de salió de ser un en una dando dinero un carrito público Ey. no lo ha visto ese video ¿Quién iba a Venga, matar y él iba a ser senador después ese de ser senado? ay no todo el mundo espérame no tiene el... dinero la única forma que a ese le va a la mitad de los cuartos que tiene ah sí ya me, ya me acordé porque vino la división de Alofoque y y él okay. porque el maestro apoyaba a Lionel uh -huh. sí él... Ah, ellos no, se no. sumaron a las divisiones. Cuando salió los boletines que estaba Liones arriba, comenzó el maestro a subir cuenta en Instagram. Y que ¡estamos ganando! Entonces, que la, lo, cuando cuando, cuando González comenzó a ganar, cuando dice, se hizo a dice Santiago algo. Matías, no se oye. <risa> y coge cuentas el maestro, porque el maestro además que mirar y liberar <risa> Sí, porque el maestro no porque sabe cómo es. Qué que es raro que no vez, le diga, son nudos. A eso sí, al maestro le dicen <ríe> <en> guarina. <ríe> rinde, rinde, rinde. Ay, ay, no, oye, oye, oye. Rinde mucho. No, pero por eso no. <ríe> ¿Y por qué? <ríe> este necesita es pasado. El vino hoy. A maestro le dicen guarina. A flaco, que el maestro le dicen guarina. Es verdad, blanco, le dice en guarina. Me coge galleta pues. <ríe> Tranquilito. Ah, pero fue como cinco tigres que se apiaban. vamos a ver, flaco. <risa> Después te lo dicen guarina. Vamos a una pausa. Señores, vamos a una pausa y volvemos en nuestro lunes de tecnología con nuestro invitado y panelista especial, José Misael, que llega aquí con nosotros. Ustedes continúan con los osobrosos, que en breve retornamos. Figura,